Señores, Mark B niega dejarse arrastar, arrastrar por la ola nueva de la música. Explícita. explícita. Así es, el cantante urbano Mark B se mantiene en su línea y dice que se niega a sumarse a la ola de la música explícita y esperará el momento indicado para continuar lanzando canciones con contenido limpio. Al parecer, Mark B no está desesperado por volver a posicionarse en el gusto popular y alcanzar los afamados números uno de las plataformas digitales, y que le da un no rotundo a llevar mensajes con los que no está de acuerdo y un sí a los temas que van de la mano con su prédica y en los que se encuentra trabajando. Mark B. estuvo en estos días en los Latin American Music Awards, allá el, ahí lo vemos en, en Miami, ¿verdad? Ahí lo colocó la foto. Estuvo por allá, era invitado y se dio su, su baño de, de estrellas y de... Y de Farándula ya, muy bien, muy bien eh, eh, las declaraciones de Marvin. Para, claro. para el que no conoce a Marvin, Marvin uno de los mejores artistas que tiene el movimiento urbano. Tanto de que eh, es cantante, estudió música y sabe lo que sabe lo que quiere. Y también ahora es corista en los conciertos de, de, de máximo líder de, de la música urbana aquí en República Dominicana, que es el Alfa. Le dan 10 mil, 15 mil dólares por el Party. Entonces él está mejor ahí y haciendo su... porque él hace álbum. Y él está componiendo también. Está, si él ve... Produce que, y compone. Produce y compone. Si él ve que está buscando su dinero así tranquilo y no tiene que coger ese ajetreo. Claro. ¿Tú entiendes? Porque la música que le hace, música... Eh, o sea, sana, le gusta a, a lo sí, que... Comercial es... buena. Sí, a lo, a, lo busca mucho la gente de, de, del gobierno y cosas uh -huh. así en patronales porque es sana. No tiene, no es explícita. Entonces él está tranquilo ahí con el alfa. Sí. Aportando su granito de arena. viaja en avión privado, tienen todo. Tiene su dinero él. Todavía le está, le está dando de, de, de, de los temas que él pegó. Entonces, eso, eso, eso, no es estar mal, porque no es obligado estar pegado. Claro. Él, él tiene ese equipo, ahí le piden opinión. Un ejemplo, eh, coach, corita de don Omar. De, de, de Dary Yankee. Yankee, perdón, Coach de Dary Yankee. ¿Quién es Coach? Un artista durísimo. Sí. Pero ¿dónde está él? Al lado de él. Y no es no cualquier persona en el grupo de Dar Yankee. No, no. ¿No entiendes? Corita. El tipo que es rico, multimillonario. El Corita de Dar Yankee. Y hace su aporte en, en lo que es los álbumes de Dary Yankee y todo. Y lo, y lo ponen. Tú lo ves llegando. Yo lo vi una vez en Bávaro. Lo ves llegando y tú crees que Dar Dary Yankee. Y no, el corista fue que llegó. El Corita. Con tres jipetas y toda la seguridad del mundo no tiene por qué se ha ganado eso con su talento a veces no en la palestra que usted tiene que estar el, el que está detrás de vestidores es eh, una persona importante también también está el escorita de don omar mario Villar no tiene que son tigueres que y, y glory que son hasta empresarios ahora mismo Entonces, es lo que yo quiero que entiendan los muchachos que si usted no puede hacerlo en la pegada hágalo de otra manera antes me decían no, que tú brincas mucho, entonces no, porque si yo no veo resultado en una vuelta, yo me muevo rápido para que yo me ayude. Claro. ¿Tú ¿No entiendes? Porque yo no puedo quedar frisado, ah, no, que es esto, que yo voy a hacer esto, pero no está funcionando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Moverse. Vamos a movernos por otro lado. Eso, así mi opinión sobre estas declaraciones de Mark B. Sí, mira, eh, eso está bien de marbí Él ahí mismo ya. <risa> Ahí, ya el ahí deja ver de que no obligado usted está pegado. Hay muchos artistas, señores, que están forzando la jugada en el ámbito musical. Quieren estar haciendo el ridículo para pertenecer, para, para, para poder pegar. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí. Sí, pero estamos hablando del tema de, de que hay artistas que quieren hacer ridículo. Y les cojan el ejemplo de Marv B. que se está buscando su cuarto tranquilo detrás de cámara no tiene necesidad de estar pegado con música explícita con música que no está que no es que no es de su gusto que no es de su apariencia y, y no está haciendo el ridículo de que de que saliendo con, con unos voces apretados saliendo de no para la calle no porque Dylon Baby no hace eso Dylan, vamos a hablar de, yo te voy a hablar de Dylon Baby atrás atrás yo te voy a hablar y yo y sí lo estoy siguiendo ahí Un, el, el loco es yo te voy a decir que lo que es. pero marvin no ese está loco la <risas> de monguila pero Marvin lo está haciendo bien no es necesario usted está haciendo el ridículo ¿eh? para usted promocionar una, una música eh, tirar lo explícito que la 42 la 42 no tiene alto ya esa vaina de los Se lo, lo voy a decir aunque aunque me acaben, aunque, aunque no me acepten para eso es lo que se ve jaqueroso una gente con la lengua todo su santísimo. O sacándose sea, ese de la boca y haciendo no, no. no, estoy... eso eso no es arte, loco. Yo estoy... Eso no es arte. Yo estoy orando que se le caiga la lengua a uno. Ay, Dios, haciendo no no es el... no con ese gilet en la boca. Fueca, un trozo la de lengo. loquita, no quiero denigrar a la gente ni a por un tro de loquita, un tro de tatuaje mal hecho y rarísimo y usted cree que hay gente que no están en eso, realmente yo no yo yo realmente estoy tranquilo en mi lado, yo no quiero ni pertenecer a la vaina de la música de hoy en día, porque es que no, no. Y tú hoy yo lo digo. Gloria a Dios. Eh, eh, que no me he <risa> escondido. Eh, es, es, unos chamaquitos dedicando esos temas morbosos ¿Y tú, cre y tú lo ves como que ellos están dedicando una vaina romántica. No, señores, estamos viviendo, estamos, estamos viviendo un, una época, un proceso y a los artistas que están como Mark los artistas que están haciendo música buena, por favor, no se desesperen que su tiempo va a llegar. Es como Moisés y la tierra por la prometida. Pronto no se desesperen. Esto que está pasando es una turbulencia, en cualquier rato todo esto todo esto se apaga, tú esa loquera de la 42 y tú esa vaina se apaga y vuelve la música buena, por favor, no se desesperen. Los artistas que se están desesperando, hay mucho artistas duros duro en olla, loco, y hay, hay guitarrita que componen y en olla haciendo uber ¿me entiendes? pero no nos vamos a desesperar que, que, que el momento de Dios perfecto en cualquier momento pasa algo y resurge la buena música y, y la buena composición porque lamentablemente lo que me da dolor de cabeza yo escuchar es tu tu que están sonando el que lo hace con pasión sobre todo a la persona que hace música en cualquier momento le va a llegar su recuerdo. claro no nos puede rendir haga música buena tranquila claro. me opinó ya para cerrar el tema de Marví es que Marví siempre ha seguido esa línea es sana sin música explícita explícita y eso es lo que se ha ganado el público entonces eh, él no lo necesita realmente porque ya ese como su estilo su línea lo que lo caracteriza de esa manera el, la música como él hace ese tipo de género es lo cual él es destacado y realmente como él menciona él no necesita no es necesario usted montarse en la ola en la cual ahora de moda cuando a veces lo diferente vale más o gusta más y se ha probado de que han pasado bastantes años de que él inició y todavía la misma fiebre, Marví. Eso, es como mencionaban, es una persona preparada, estudiada, que vive la música, que estudió música, como no comentó la vez que vino eh, el maestro guerrillero aquí, que mencionó de Marví, que colaboró una vez con él, hicieron algunos proyectos y eso porque él vio. A una persona que es bastante dedicado que se la vive, que no es yo, voy a hacer música para ganarme lo mío, sino que también es algo que la persona lo vive y lo siente y lo demuestra, y como él desde pequeño inició todo esto con la música, los instrumentos, aparece cada cosa, y eso es lo que él más valora. Por eso es que tal vez él no ha sentido la, la, la necesidad o el impulso de querer seguir para la otra línea, ya del ámbito de música más explícita urbana, que es lo que se está viendo ahora. Sigue esa línea, realmente Marvin siempre le va a ir mejor en esa y la gente lo va a seguir apoyando y muy buena su respuesta para que las personas vean que no todo el mundo, no todo el artista está perdido. No todo este artista están de esa manera. La declaración de Camila, <risa> y, y es correcto, Marvy está en esa línea y si sí, sigue sí, así, ahorita viene un wow. proyecto duro. Tiene la, la, web, no la no imagen que sabe. lo importa. Claro, no, no, y cualquier empresario que pero con ya le gente está tranquilo ya se le da bien, o sea como dice néstor como en el lugar en el que está le está tranquilo ya él no tiene que estar afanándose como ah. en ese tiempo no. con la velita y eso usted sabe que eso fue un boom todavía está que se nada? está buscando su cuarto sí se está buscando está su bien, está bien. comiendo ahora aracakiko está bobo.